Siento que estoy en una nube, en la nube de la unión, de que todas las mujeres y muchísimos hombres estaban allí compartiendo y diciendo lo mismo que nosotras, que no queremos que toquen ni retoquen esta ley que tenemos, que no suponía ningún problema en la sociedad. Estoy emocionada por ver que era una reivindicación muy fuerte, muy clara, pero que la hacíamos de una manera festiva, tranquila, pacífica, de camaradas, de amigas, de feminismo a tope. La tertulia feminista de Escomades y las mujeres de la cuenca, mujeres por la igualdad de barredos, el tema del aborto es algo que siempre tenemos en mente. Pero lo que fue, fue una comida como otras muchas que hicimos, no tenía nada de especial. Empezamos, <ríe> empezamos a meternos con Gallardón, con Gallardón, con Rajoy, con lo que nos está pasando con nuestras libertades, pero ya no solo las de las mujeres, las de las mujeres y las de los hombres, con la ley que están haciendo de seguridad, entonces empezó ahí, empezó, pues teníamos que hacer algo para que viera que las mujeres, eh, también tenemos algo que decir, porque era verdad que hasta ese momento, todo lo que salía, en prensa, en radio y en televisión, era que los varones del PP se oponían a la reforma de la ley, no como nosotras, sino porque no estaban de acuerdo con lo del feto, eh, ...si tenía que ser que la, la vida de la madre corriera peligro o no. O sea, ellos no estaban de acuerdo con uno de los supuestos. Se empezó a liar la madeja, no sé quién dijo de repente... ...pues podíamos ir a Madrid andando. Ante el susto que todas pusimos en la cara, que hubo un silencio ahí... ...como de dos minutos diciendo andando... ...pero si somos todas de una talla considerable... ...y no habituadas a caminar mucho... Cuando oímos decir que podíamos hacerlo en tren y que lo podíamos llamar el tren de la libertad, os digo que aquello ya fue una fiesta. Al compadre de de Chacachá de Trey, las mujeres se van y descansan por él. Él tiene la libertad, de Corra y Amadí, no da fuego en morar, lucha ni de aquí, Con hinchado con Rajoy y sus muchachos, ha tomado nuestro juego de rey con una verdad. Las clínicas de, de España, prácticamente todas, estamos, como sabes, organizadas dentro de un grupo que se llama CAI y acá desde el principio fue una de las estuvo en el punto de mira de, de la nueva ley porque los, los protagonistas las protagonistas son las mujeres evidentemente que son las que las que van a sufrir el cómo esta ley salga adelante pero sobre todo estamos los profesionales si alguien si analizas la ley la, lo primero que dice Gallardón es que las mujeres eh, no les va a pasar nada porque van directamente sobre los profesionales por lo tanto acá era lógico que se sumara y que, y que impulsara, que ayudara y sobre todo nos necesitamos el, el que nos arrope toda la sociedad porque es somos los primeros, todos los profesionales que estamos atendiendo a las mujeres en las clínicas, los pues que vamos a sufrir las, eh, las consecuencias de esta ley, porque las mujeres van a tener que hacer un circuito imposible, imposible de resolver, con las visitas a los dos psiquiatras, con el certificado de, un, de trabajadores sociales o de los centros que ellos creen para que, para que informen a las mujeres desde un, un punto de vista absolutamente ideológico. Y cuando llegan a las clínicas ya buscarán la manera de que esos dictámenes no les parezcan adecuados o que ese certificado no les parezca el correcto, con lo cual serán siempre los profesionales que estén eh, en, practicando los abortos a las mujeres los que sufrirán las penas de cárcel, los que estarán dentro de, de los delitos que Gallardón ahora mismo ha vuelto a, a inculparnos. ¿no? Cuando esta ley de los 2010 estaba siendo absolutamente eficaz, Estábamos trabajando, evidentemente que tenía que tenía algunas lagunas y en ellos trabajábamos, sobre todo en el tema de la prevención, porque eh, nadie está a favor del aborto. Nadie estamos a favor del aborto y menos los que estamos todos los días con las mujeres viendo lo que supone el, una intervención. ¿no? Pero eh, sabíamos que esta ley había que mejorarla, pero desde luego no, no lo que está proponiendo este Néstor que es una auténtica barbarie. Es un, es, es un ataque frontal a nuestras libertades y sobre todo a nuestra inteligencia. Nos trata como menores de edad, supone que tenemos otra vez que pastorearnos, supone que otra vez a unos profesionales a los que se le da una certificación para que dirijan nuestras vidas y decidan sobre nuestras vidas, sean ellos los que digan si podemos o no tener hijos. Realmente, la ley, eh, cuanto más la ley es, más agredidas nos sentimos. Era Minero, como toda mi familia, mi padre fue minero, mi hermano minero, y yo como lo llevaba en la sangre pues tenía ganas de entrar a la mina. Y estoy aquí porque mira, esta ley que sacó el Gallardo Nesti, este, y estoy. Esto. esto no hay. No, no tiene parangón. Porque vamos, esto no se ocurre a nadie. Mi mujer es la presidenta de la Asociación de Mujeres por la Igualdad. En mi casa, pues, más o menos igualdad para todo. Ellos, cuando, cuando hubo la huelga a la minería, fueron muchísimas mujeres que ahora hombres vamos a, a Madrid. O sea, debería haber más hombres apoyando esta iniciativa. Porque las mujeres, vamos, en Madrid fue algo fuera serio. Y había casi más mujeres que hombres. Y bueno, ahora no... La cosa no hay igual, pero bueno, el que puede, mira, que vayan. Yo voy a apoyar a las mujeres, y porque vamos, esto esto no me coge en la cabeza. Estoy hablando en plata, y es como si sale una ley, como eh, los curas se casaron con Dios, pues hay que caparlos. Ya, ya toman por salud Pero como eso no va a ser, porque son ellos los que manden, pues yo estoy en contra totalmente. Por eso estoy aquí, a Madrid, a por ellos, como la selección. No tienen por qué imponer la iglesia una ley para todos los ciudadanos porque España y justo ahora mucho más hay muchísimas religiones en España, y muchísimos pensamientos y si no vivimos en un, vivimos en no vivimos en una dictadura que si viviéramos pues todavía lo entendería, pero no veo necesario que impongan algo que es mayoritariamente lo piensa la gente religiosa católica.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 preparando un informe eh, que va a fundamentar la posición de eh, petición de retirada del anteproyecto y para el que hemos recogido las aportaciones del Consejo Asturiano de la Mujer, que la próxima semana remitiremos eh, a Madrid. Si no consiguiésemos paralizar la tramitación parlamentaria y llegase a aprobarse este anteproyecto eh, tal y como está, emprenderíamos medidas en el plano judicial, haciendo el recorrido completo que permita, todo hasta llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, si fuera necesario. El gobierno en Francia está alucinando a la gente con lo que pasa aquí en España, porque este debate de, del aborto en Francia parece arreglado desde años, desde la ley de Simón Rey, así que hay mucha sorpresa, incluido en la derecha francesa no hay realmente un debate sobre este tema, entonces parece muy, sor, sorprende mucho en Francia lo que pasa aquí con este proyecto de ley. Y además el hecho de volver en un derecho que ya existe, parece además eh, más eh, sorprendente para nosotros. Así que hay mucho interés de los medios de comunicaciones de, de Francia, y digo todos, de la radio, la tele, la prensa, sobre lo que pasa en este tema en España. Y desde el, el 20 y 21 de diciembre, donde, cuando fue aprobado el proyecto de ley, hay muchos reportajes y mucha demanda de, de los medios franceses sobre este tema. Se va a tener que volver a la clandestinidad. No, va a poder, no, no tiene resquicio legal, si es lo que me quieras preguntar. Tal y como la plantea, se va a tener que volver la clandestinidad y a lo que, insisto, a la época del franquismo y a lo que están viviendo hoy día mujeres de países como Malta. Pero creo que España te debería de estar un poco más. Si tanto miramos hacia Europa para las políticas neoliberales, también te deberíamos de mirar para Europa para este tipo de, de cuestiones. Lo que llama más atención de esta intención de modificar o de, este, de esta contrarreforma es que, es que lo resulto, o sea, la implantación está siendo totalmente normal, los abortos están disminuyendo. La ley tiene una parte muy importante que ahora ha desaparecido de, de, del nuevo anteproyecto y afortunadamente, desafortunadamente de todo el sistema educativo también, que es todo el tema de la prevención de, de la educación afectivo-sexual. Y esta ley que actualmente está en vigor, es una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero es también una ley de fomento de la educación afectivo-sexual. ¿no? Se trata de, de que el aborto sea el último, el último recurso y que antes pues, los chicos y las chicas ¿no? y las personas estemos informadas y utilicemos pues, pues, los métodos anticonceptivos y no haya que llegar a esta situación, pero si se llega, pues, pues la mujer que llega tiene que poder tomar la, la decisión con, con total libertad. faltaría más. Sí, ha sido muy interesante y, y muy frustrante también, que es una vuelta a la dictadura. Pienso yo que esto no es democrático, ni es un estado de bienestar y es muy, es muy trágico. que es una vergüenza lo que hace porque hace lo que quiere y lo que le da la gana como, como todos son del pepe, pues, eh, ¿tienen la mayoría? pues tienen que eso y como tienen mayor, mayoría pues sale lo que quieran hacer ellos feo. ellos como les pueden mantener que tengan muchos hijos pero si tienen que pasar hambre que pasen ellos no se preocupan de nada eso es lo que, no que hacen el hambre ¿Cómo? lo pasamos los pobres los, ellos claro. nada y, y como tienen dinero muchas han ido a abortar a londres claro y no es y las demás pues nos hemos tenido que quedar con ellos porque hasta los médicos no nos daban ni para tomarlo así que y ellas a irse al extranjero cuando no se podía abortar pero clandestinamente claro como tenían dinero pues andaban, hacían lo que querían Claro, y ya está. pero las demás pues hemos tenido que tirar por ellos Creo que es importante que se identifique en esta lucha, que los hombres estamos presentes, que se vea que esto no es una lucha solo de las mujeres por sus derechos, sino que es una lucha de toda la sociedad por la dignidad de la mitad de nuestra sociedad. No es una lucha de mujeres, sino que es una lucha social, eh, donde todos estamos apoyándolas a ellas y a sus derechos. ¿Qué pasa, qué pasa presentando al consumidor, son muchos los fraudes, queremos, eh, queremos estar presentes en cualquier tipo de movilización que se, que se haga este fin de semana, porque hay muchísima gente afectada, hay muchísima gente que ha perdido sus ahorros, su dinero, eh, y lo que buscamos es una solución y queremos que nos escuchen, que busquen una alternativa real para los miles de afectados, ya no solo en Castilla y León, en Valladolid, sino en toda España, que han perdido su ahorro, eh, confiando en unas entidades financieras o en empresas privadas que les han dejado todo su dinero ya no solo preferentes sino hablamos de forma financieros de naturaleza cláusula suelo hipotecas es decir son muchísimos los eh, eh, problemas a los que nos enfrentamos los consumidores y que nos buscamos soluciones que la iniciativa del Tren de la Libertad demostró la capacidad organizativa de las mujeres y la capacidad de trabajar unidas. sumó a muchas mujeres, procedentes de organizaciones de mujeres, de partidos políticos, de sindicatos, eh, mujeres a título individual, es decir, mujeres eh, en donde había un pluralismo muy importante desde el punto de vista de las ideas, pero que fuimos capaces de trabajar unidas ...por la defensa de derechos sexuales y reproductivos... ...que hoy están reconocidos en España... ...y que no estamos dispuestas a perder. Al regreso, cuando bajamos del tren en Gijón... Eh, ...y al día siguiente, lo que nos están diciendo... ...muchas amigas, muchas compañeras de trabajo es... ...qué pena no haber estado allí... ...gracias por haber estado allí... Eh, ...hubiéramos querido estar allí po con vosotras... ¿no? ...y eso demuestra, yo creo, que un respaldo social de la iniciativa, que es lo que tiene que tener en cuenta el Gobierno, que esto no es una cuestión de mujeres con unas eh, ideas determinadas, sino que es una amplia demanda de las mujeres españolas. Hoy es un día realmente para nosotros muy importante, parece imposible que con lo que va a ocurrir hoy este, este gobierno no dé marcha atrás. Pero nos preocupa una cosa, sí va a dar marcha atrás, pero va a dar una marchita atrás. Las mujeres lo que pedimos es que no exista una ley de supuestos, exigimos una ley de plazos. ¿Qué quiere decir esto? Una ley de supuestos es que alguien decide por ti, hay unos supuestos, es decir, hay algo que... Alguien decide que tú entras en un supuesto bien de patología psíquica, que más no siempre acabamos en la patología psíquica, no sé por qué a las mujeres menos acaban metiendo como locas, ¿no? Entonces, en lo que planteamos es que no vamos a dar ni un paso atrás, no vamos a ceder y tiene que ser una ley de plazos. ¿Qué pasará si eso no ocurra? Habrá determinadas autonomías, que sí será más sencillo, pues Asturias es una, tenemos un, un gobierno que sabemos que va a ser facilitador, como va a ser el de Andalucía o el de Cataluña, que ya se han marcado claramente, no por una desobediencia, civil, pero sí por intentar amainar el golpe que va a suponer esto. Si sí sabemos que el PP en determinados momentos ha practicado la desobediencia civil, la ley del 2010, por ejemplo, no la han aplicado donde no han querido. Por lo tanto ellos ya nos han abierto un poco el camino de cómo no se aplica una ley sin que pase nada, ¿no? pero pretendemos eso. Por otro lado, los gobiernos nos ayudarán, sobre todo los de, los de determinadas autonomías, como te digo, pero los médicos, estoy segura, que buscaremos, buscarán la vía, buscaremos desde las clínicas la vía para, para dar la solución. Tenemos una cosa que las mujeres tenéis ahora, que es el aborto farmacológico. El aborto farmacológico va a abrir una vía compleja, porque eh, es accesible para muchas mujeres. Con esta ley... La primera cosa que va a ocurrir es que el aborto farmacológico no se va a poder aplicar, porque no llegan a tiempo. Por lo tanto, creemos que ya las mujeres que pertenecen a unas generaciones que, que no son la mía, que ya han vivido en libertad, han nacido en libertad, creemos que ya se buscarán también la manera. Evidentemente, que quién va a sufrir más las consecuencias de esta nueva ley van a ser aquellas mujeres emigrantes, aquellas mujeres con, menos, con situaciones económicas y culturales peores. A ellos intentaremos llegar, a ellos intentaremos ayudar. Buscaremos la vía. Ayer un compañero nuestro, porque dentro de acá y no, no todos no, no es un partido político en que haya eh, disciplina de voto. Ayer uno de nuestros compañeros decía en un medio de comunicación que él iba a hacer abortos, pasará lo que pasará. Es decir, dentro de acá hay un colectivo que dice, volveremos a la clandestinidad, volveremos a hacer. Las cosas como se hacían antes. Yo no creo que esa sea la vía. Buscaremos la manera de darle la vuelta a la ley. Pero desde luego lo fundamental es que nunca, nunca esta ley llegue a aplicarse, que no exista. Y, y lo que creo más importante, y, y lo recalco y lo seguiremos diciendo, es que no admitamos para nada pactos, no a una ley de supuestos, de ningún tipo, no es que ahora te permito, bueno, pues entonces ahora te voy a dejar, no, es la mujer la que libremente decide, porque somos mayores de edad, porque no necesitamos siete días de reflexión, ni dos psiquiatras que nos tachen de locos, ni, ni nadie que nos diga si estamos siendo buenas o malas, seremos malas. pero somos libres. bueno No creo que a nadie le, le guste tener que tomar esa decisión, porque si la tiene que tomar es por algún... No porque ella quiera, porque igual... por eh, eh, descuido, por un... no sé, por un error. O incluso por una violación, es que tampoco hay que ponerse en los casos, es muy relativo. No se podría, no sé, es una li... yo lo veo muy importante el aborto. Y si alguien no quiere abortar por su pensamiento religioso, pues, pues que no aborte esa persona. No que haga a toda España, a todas las mujeres tener esa... Nunca pensé que teníamos que volver a luchar otra vez sobre esto. No. ¿Ve? Puesto que es un esfuerzo, además, la mayoría pues somos mujeres trabajadoras. Yo, en el caso, soy mujer trabajadora, embarazada de seis meses, y para mí, y tengo una niña de un año. Entonces, para mí es un gran esfuerzo dedicar este fin de semana, pero dedicaré todos los que necesiten para echar esta reforma abajo. Ya vimos en televisión lo de la Monal en Burgos, lo de la sanidad en Madrid, cuando el pueblo quiere. Yo creo que lo consigue. Hay que insistir, no será el primer viaje. Habrá más, me imagino. Pero hay que insistir. Sí, sí, sí. estamos en Madrid. Sí, sí. Es muy importante, la que está pasando aquí en España, que, claro, que afecta mucho a las mujeres españolas, pero que afecta a las mujeres de toda Europa y también a las italianas. Entonces, un unidad, porque yo trabajo para ellos, eh, está interesada en relatar lo que pasa y donar, dar dar soporte, apoyar la iniciativa de las mujeres españolas. Yo he venido con las mujeres del tren de la libertad, sí, sí. ¿Parecerás? ¿Parecerás? Ma, muy bonita, muy bonita. Yo creo que han montado una cosa que, que ellas no se lo esperaban así. Han montado, ha montado una cosa extraordinaria. Eh, la idea del tren de la libertad uh, ha estado muy, muy acertada. Y esto está moviendo personas y movilización. Ayer cuando eh, llegamos a um, Valladolid fue, fue emocionante, porque estaba toda la gente por la calle esperándonos, a la estación y todo. Bueno, yo creo que es un éxito muy importante, es una lucha que ha nacido de mujeres, de asociaciones de mujeres feministas. Y... Me parece muy bien que hayan podido movilizar también la política, los sindicatos, pero que hayamos salido Vamos, de ellas. Venga. ¡Otra vez con la ley del aborto! ¡No me lo puedo creer! ¿Otra ¿Otra a... Pensábamos que nos iban a recibir bien, pero fíjate, superó las expectativas, no nos, nos podemos creer. Claro, claro, claro. Cuando muchas mujeres morían por no tener dinero para ir a abortar a Londres y volver otra vez ahora lo mismo es bastante duro, aparte de muy serio. No lo sé, visto cómo escuchan la voz del ciudadano en otras cuestiones, pero la fuerza sigue y la lucha continuará hasta que se consiga. Que seguir intentándolo. Yo creo que ya llegamos a un límite que no se puede traspasar. Hay que seguir intentándolo. ¿eh? Sobre lo que está pasando aquí, la verdad es que es sí. increíble para nosotros. Es, es una. Oh, es increíble ver cómo están o sí. cómo están retrasando el país. Bueno, ¿no? Un país sí, que, puede, puede. donde las mujeres sí, puede, han luchado puede. tanto para avanzar. Entonces, para nosotros es. Sí. es Realmente esta reforma de la ley es una, una aberración. Eh, las mujeres estamos todas aquí para defender nuestros derechos, el derecho a decidir la libertad de las mujeres y que realmente ningún gobierno, aunque tenga una mayoría absoluta, puede imponer leyes que van contra la libertad de las mujeres. Pues es realmente es una emoción. Eh, no, no sé, Asturias está ahí y realmente en Asturias hay un feminismo muy poderoso y nos sentimos agradecidas a Madrid, agradecidas a toda la ciudadanía. Pues todavía no me lo creo todo lo que se está viviendo aquí, la verdad, es impresionante. Pero cuando tenemos la justicia de nuestra parte, en realidad tampoco es sorprendente que nos echemos a la calle a reivindicar nuestros derechos contra estos fachas que tenemos instalados en el gobierno, mandados por, directamente gobernados a sí mismos por la conferencia episcopal. las que tienen que decidir y ellos no son quien para decir quién tiene que abortar y quién tiene que parir y quién que paran ellos si quieren Bayardón sí, sí, sí, sí. si quiere hijos hijos deformes o eso pues que venga los... tenga él. Los tenga él. ¿Y usted está en otras manifestaciones contra... Bueno, contra el aborto antes yo contra el aborto no yo estoy en todas las manifestaciones porque estoy luchando contra este gobierno desde siempre, porque vamos, yo sé lo que son, porque me he criado en la dictadura y este gobierno pues no es más que un gobierno de... Son los, los, en una palabra, quiere que se lo diga más claro? Son los mismos, son los nietos y los hijos de los asesinos de entonces. He venido por eso y por todos los motivos, no, sola, no solamente por lo del aborto, sino por la sanidad pública, por la educación pública y por todo lo público, porque lo público debe de ser intocable y totalmente corresponde al pueblo, porque para eso hemos cotizado durante toda la vida, pagamos nuestros impuestos y el dinero público de toda la nación debe de ser para lo público, no para el capricho de los políticos corruptos del PP como tenemos en todas las comunidades en este país. No, y más, más trabajo fijo qué de desilusión tenemos pobres, que no los que la tenemos para comer cabrones o tú podrás comprender yo no voy a parir ahora No tengo nietas y entonces pues oyes hay que apoyar a todo porque ya nos están bastante con la sanidad con la, el trabajo con todo, no hay derecho no hay derecho a nada no sí hay que salir a la calle si, sí, cae uno como si no cae y es lo mismo es que, tú te imaginas la gente que tenga dinero que irá por ahí a votar y la pobre gente de aquí, ¿qué? ¿dónde van a ir? soy del 15M y, y entonces todo esto, pues hay que apoyarlo a la juventud, a los trabajadores y a todo lo que haga falta ahí es lo único que pienso, que ¿Qué, ¿Qué, qué está haciendo, ¿Qué ¿Qué, qué está haciendo? Echar, llevándolo a la ruina, si es que no hay, eh, tú dime a mí, no hay trabajo, los parados, parados están. Comer, cada vez pecia. los trabajos están despidiendo por todos los lados, hacen eres que no son eres, porque a mi hijo le despidieron de un periódico, con un ere y ahora al cabo de los cuatro años lo ha ganado. Este, este gobierno es lo peor que nos podía haber pasado en todo lo que hay de democracia. Lo peor, no hay otra cosa peor. Y la sanidad, los sobresueldos, se es que llevan todo. Es un... Yo me, me caliento mucho. Y... Muchas gracias. por la... mira, por aquí hasta, hasta el balcón, Ahí abajo ¿no? Salir hacia el balcón. Gracias, gracias a vosotras! Gracias a ¿Qué tal los años? Bien, ¿Sí? se puede. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Hemos eh, dejado en el registro, todo nuestro 太好了太陽》 Madrid porque creí que era una obligación que tenía y un compromiso con las mujeres de mi generación y de las próximas. Creo que tenemos unos derechos que nos ha costado mucho trabajo conseguir desde que comenzó la democracia y no es el momento de perderlos en absoluto. Para nada, nos enfrentaremos a cualquier ministro o ministra que nos lo quiera arrebatar. Por eso estamos aquí.